Al parecer, la revolución educativa que anunció el ministro de Educación, Andrés Navarro, no ha llegado al municipio de Villatapia, porque según el presidente de la ADP en esa zona, Vinicio Castillo, las condiciones de muchos centros educativos no están aptos para impartir docencias. Politécnico, esa escuela de, de Ranchito, la escuela del Coco 1 que le faltan cuatro aulas, entre otras necesidades, que Navarro lo sabe, él tiene un folletito donde se le dieron todas esas necesidades y ese folleto estuviera muy gordo ahora porque las necesidades han ido aumentando ¿Qué como siempre no él nada más los directores de distrito ¿cuál es su misión? decir que todo está bien aunque la cosa esté mal pero nosotros pues claro que sí pues nosotros le hablamos con evidencias y el ministro las tiene las evidencias pues claro que sí